Zeus. Ahora sí vas a ver a tu padre en acción. Oh. Zeus. Oh, oh, oh, oh, oh yo la que soy. bien, unos buenos beats y vamos con el clásico que vende inventando Wills eso es el ojo Barche no, a un medio ¿por qué? eh, no, no no nice to meet you Hi. Oh, levanta la manita. A ver. Buena PX. Saluda. No, mira ese daño. Qué buen medio, mira Tanto que me quejaba el medio. Para cabeza. Bueno. U uh, chao tira el médico Oh bueno está bien. Un regalito. No, igual. no pero por qué se es sale. Just breathe. Ya es mi segunda muerte. No quiero manquearla más, por favor. Bueno, vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos. ¡A la carga! ¡A la carga! Che, 0-4. No bueno, va vale, a estar listo. La partida ahora. Voy a activar el, el modo bestia. Dos horas después. Dejame meter eso. Pero es que. Sí? Algo puedes hacer. O oh, bueno. ¡Oh! <risa> Uno ulti <bulge> ahí, algo. <risa> no. Bien, al sí. fin. No, le salió mal. Para la mierda. Pero... Oh, bien. You rock. You rock. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Uy, muchachos. Ustedes escucharon el rempálago. Y ahora... ¿Eh? No Hágase para atrás, por favor, porque me voy a suceder. Ya vale madre esta vida sin el arco. La cerca. ¡Qué bestia! mira, top damage. Ja. Se busca arriba. Uh, esa cerqueta está muertísima. Ya está feándome, eh. Okay, no tiene sentido hacer eso. Así el verde. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! the ¡Ay! ¡Ay! <risa> <risa> Qué buena vieja ¿a qué se fue la acerquete? Mother Nature Ok, muy okay. bien Nada mal. Ah, estuvo al